Bien, tenemos acá dos estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo las cuales nos van a contar sus experiencias acá en la universidad. Vamos a comenzar con María. Tenemos a María y a Fior. Tenemos a María y a Fior. María, cuéntame tu experiencia en el primer semestre acá en la Universidad de Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo Así. fue esto acá? y ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Bueno, ese proceso fue un poquito largo porque yo empecé preguntándole a las personas que ya estudiaban medicina acá. Y le preguntaba, yo trabajaba en un salón y le preguntaba a una chica que iba allá que cómo era eso. Ella me decía que, que no estudiara eso, que eso es lo peor. Pero yo estaba cruzada con que quería estudiar eso porque es realmente algo que me apasiona es una pasión y nada, entré y cuando me estaba inscribiendo, decidí inscribirme en enfermería y después dije, ok, yo voy a durar cuatro años estudiando enfermería y al final dos años para estudiar medicina entonces ahí lo que hice fue que directamente entré a premedica bueno medicina mi primer semestre aquí en la universidad realmente fue bueno porque tuve muchos compañeros que me ayudaron, no me votaron nunca eh, llegaba todo a todas mis clases, hubieron profesores, es, de eso no se salva nadie, de tener profesores que son un poco complicados. Y así fue mi proceso durante todo un semestre. Y Fior, cuéntame Fior, ¿por qué el proceso tuyo de estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Ah. Bueno, yo realmente siento que esta carrera me llama. En verdad, es un poco, un poco no, es bien difícil realmente. En el primer semestre no me fue muy mal, ahora sí en verdad estos semestres es lo peor. Me ha ido peor Porque las cosas se están poniendo Más difícil y cada vez más difíciles Pero en verdad me llama mucho La atención el ser doctora Me gusta el uniforme Pero más porque yo siento Ese llamado, me gusta mucho Ayudar a las personas Me apena mucho cuando yo veo a alguien Que necesita ayuda Pero no tiene suficiente economía Entonces yo pienso Que cuando yo esté trabajando Poder ayudarlos, he pensado en cambiar de carrera porque no aguanto ese trote de anatomía, pero ah, más anatomía en laboratorio. Háblame de anatomía, qué pasa con ella. Es una materia muy complicada Ay, porque es bro. que los profesores quieren que uno se aprenda todo eso en tan solo unos días y ellos tienen que entender que es un cuerpo, es un cuerpo humano, el cual vamos a ver. Todas horas, ¿verdad? Pero uno no se lo puede aprender tan rápido. Entonces yo entiendo como que ellos deberían de dar más tiempo y llevarnos más suave. Somos estudiantes y no llevamos una sola materia. Y esa materia requiere de mucho tiempo, mucho tiempo. Y María, ¿qué me cuentas de la asignatura de anatomía? ¿Todo bien ahí? <risa> la primera vez que yo entré a la morgue, yo sentí ya... Yeah. Ese fue el momento donde yo dije... Ya estoy donde yo quería estar desde, no, desde no un salí. principio que entré aquí. Pero bueno, yo salí yo quedé traumada, yo no escuchaba. Realmente. La persona rodeada a <risas> la mesa, tú. Esos profesores hablando súper rápido, tú no entiendes, tú tienes que buscar libros, tienes que leer, tienes que irte por otro video. lado. Bastante para poder orientarte. Y a veces los videos que te aparecen y tú llegas al laboratorio otro día, o sea, tú estudias de un video y llegas al laboratorio al otro día, y no es lo mismo. Los cadáveres. Se, se cambian. Entonces, es frustrante, pero realmente es muy bonita. Ay, Los cadáveres, en verdad, eh, son como complicados. Uno no le encuentra bien lo que uno tiene que buscar. ¿Ustedes tienen algún familiar o influencia de médico? Sí, yo sí. Varios. Sí. Bueno. Bueno, es el que me impulsa. A pesar de que me gusta, él también me, me ha ayudado mucho. Y mi familia me ayuda también. A mí es lo contrario. Yo tengo personas a mi alrededor que sí estudian medicina y realmente no me dicen que no lo haga ni que es difícil. Bueno, sí me dicen que es difícil, pero no me dicen que no, no lo haga como otras personas. Y mi mamá dice, no, es que yo no me voy a ir de este mundo sin que tú me extrayes ese título. Y eso es una de mis motivaciones. diferencia entre lo que ustedes vieron en premedica y lo que vieron en medicina en su primer semestre? Mucha la diferencia, porque no es nada comparado con esa anatomía. Porque bueno. <risa> ahí es como la contenta. anatomía me tiene frustrada. <risa> pero en los semestres, por ejemplo, ¿cómo le iba en los semestres de premedica y en el primer semestre de medicina? Ah, por eran 90. En el que... Exacto. En el primer semestre de medicina, uh, Yo lo cogí a chilling aquí. Hasta me gustaba venir. ¿Yo no? Era, era presencial, y, pero no. En el primer semestre de medicina, cuando yo entré a esa morgue, me encantó ponerme mi bata y tomarme fotos. Pero ya cuando llegamos a este tema de los miembros superiores, yo dije, yo no voy a seguir en esto. Pero gracias a Dios se la pasé de una vez. Con y aquí sí, Aquí sigo. Eh. Aquí sigo <risa> y con ochenta. Hasta que Dios quiera. Contar. No. ¿Y María qué dice de eso? <risa> en Premédica, los... En cuanto a la nota y en cuanto al primer semestre de medicina. Mi, mis notas fueron buenas. Lo que yo no entiendo en cuanto, bueno, eso es de, de básico, lo básico que yo no entiendo mucho de esa materia, pero lo que fueron las materias de premedica, y ahí sí premedica, sin nada de lo básico, fueron materias que sí te daban pinceladas que necesitas, sí te ayudaban a entender eh, puntos, y creo que fueron buenas. Obviamente que esa histología, ah, eso me frustró. Yo dije que eso iba a ser el causante de mi muerte y no. La, ¿La anatomía? anatomía. La anatomía que me tiene a mí ahí Ni ah, siquiera dándome agua bebé. Ni siquiera estructura. ¿Y qué especialidad a usted le gustaría hacer? Ya cuando... Pediatría. Ortopedia. Ortopedia. O cirujana. Yo creo que voy más por la cir yo cirugía. Me voy, yo me voy a ir para cirugía, pero... De lo, no sé si de los huesos, de qué. Pero tiene Todavía. que faltarte mucho en anatomía, entonces. Eso es lo que pasa. <risa> por eso es que yo estoy pensando en otras cosas. no yo, desde de, que entré, shot. dije que quiero ser pediatra en infectología. O me vale que sea pediatra sola. Lo que pasa es que cuando yo asistí a un hospital por medio de una doctora, la experiencia que viví ella es... Médico general, ella todavía no tiene una especialidad, ella estaba trabajando para cirugía de, del primer nivel, o sea, la emergencia de cirugía, y yo estaba ahí con ella, o sea, que ya no sabía. Eso era poniendo inyecciones, eh, suturando niños, poniendo sonda, mujeres, hombres. Fue una experiencia realmente que me gustó, porque realmente estaba ayudando y nada. No sé si haga cirugía por eso, porque esa sutura que yo hago, hermosa. Realmente uno se decide más en el internado, porque en el internado te dan de todo un poco. Y ahí tú sabes más o sí. menos qué te conviene o para qué tú puedes hacerte mejor. No, en verdad yo quiero ser cirujana, pero yo lo voy a pensar. ¿Leuro? No, ortopeda <ríe> de los huesos. ¿Qué consejo ustedes le dan a aquellos estudiantes? Ja de medicina o aquellos que quieran ingresar a medicina. Los, conse Los consejos que a mí me dan, que me <risa> no, no, no, mentira, no. que continúen hasta el final, porque sí, bueno, hay muchos doctores, ¿verdad? Y si ellos pudieron también nosotros. Hay que tirar para adelante. Si nosotros estamos aquí sufriendo. Sí, porque yo estoy sufriendo, yo estoy sufriendo <risa> mucho. No, realmente uno, serio, un consejo serio. Si de verdad le gusta y tienen esa vocación, ese deseo de aprender, esas ganas de sentarte en una esquina a leer un libro de que si yo cuántas páginas y memorizártela. Eh, Me si tienes ese, ese, ¿cómo se, se dice? Llamado, esa ese, vocación. esa vocación, entonces tú puedes. Claro que sí. Aunque él fue por una amiga. Y mira dónde está. Pero, ese era su llamado también. Para <risa> mí ese amiga. es mi llamado porque en verdad yo no encuentro otra carrera que me haga sentir como... ¿Y si le encontré ¿Te gusta. cambiaría? Sí. ¿Ah, pues entonces no te gusta la medicina? Sí, me gusta, <risa> me gusta, pero como que no, de verdad. Ah, bueno. Yo, yo voy a terminar, si Dios quiere. Enda sí, enda sí, finish. Pues den sus redes sociales y que manden a suscribirse a esa gente al canal. <risa> Bueno, me pueden buscar en, en Instagram como Fiolexis Medrano, a mí en Instagram, g y c y de wow. paula y en Facebook también. Suscríbanse al canal y nos vemos Y denle like en la campanita. Click, <risa> click, clic. <risa> en la campanita. See you. <risa>